Seguro que has oído hablar de las maldiciones de los faraones, pero ¿cómo eran realmente? No eran como las maldiciones en otras culturas. No se invocaban a los dioses, aunque estos podían reforzarlas, ni actuaban inmediatamente. Las maldiciones eran advertencias. Si incumplías una condición, como destrozar la tumba o entrar sin purificar tras copular con una mujer, sufrirías una consecuencia en esta o en la otra vida? Muchas veces. La consecuencia era similar al daño, si perturbas el descanso del difunto, tú tampoco lo tendrías al morir. Por lo tanto, no eran maldiciones que se extendían simplemente por abrir las tumbas.